Qué bueno hacer. Ya vamos a empezar a filosofar en un rato. Ya vamos a... Se va escuchando la música de fondo y dice: se... Ya van a entrar. Claro que sí. Están en la manga, entrando a la cancha. Ya están, estamos en la manga, entramos y aquí estamos. Buenas tardes, mucho gusto. El programa ese que había. Estamos en la tercera temporada, en la entrega número 39 de Filosofía en Construcción. Con el queridísimo Lucas Sens. ¿Cómo andas, Lucas? Buenas tardes. Bien, todo bien, por suerte, palpitando el fin de semana, que, que arranca mañana. Sí, sí, sí, ya el fin de semana largo arranca. Siempre le digo a la gente, hay que tratar de disfrutarlo, porque por ahora no te cobran por disfrutar. Es decir, por ahí lo que querés hacer, sí, pero la voluntad de disfrutar todavía es gratis. Todavía. Por ahora, por ahora. Por ahora es gratis, entonces si dependés de vos... Depende de vos, de que vos quieras disfrutar. Es decir, como dicen en la calle, si querés la pasas bien y si no querés, la pudrís. ¿Entendés? Es así. Bueno, caballero, dígame, como le digo a todo el mundo, ¿por dónde vamos a transitar esta tarde? Bueno, esta tarde vamos a transitar por un banquete. ¿no? Ah. Por los banquetes, exactamente. Viste que los griegos, los filósofos, tenían una, una costumbre para pasar un poco su, su tiempo libre, sus momentos de ocio, sus recreaciones, que era justamente la de organizar un banquete, juntar mucha comida, tomar vino, traer, traer música y hacer una, una linda tertulia y filosofar, ¿no? Filosofar. Básicamente se traía un filósofo, traía alguna pregunta, traía algún tema y lo debatían, ¿no? Ahí como en la sobremesa. Después de... Después de comer, de tomar, de pasarla lindo, se ponía momento de debate y de reflexión qué, filosófica. Qué lindo, porque es para preguntar, che, se sabe quién se entonaba mal, a quién le agarraba, como dicen, el con alegría, el otro cuando le agarraba la tristeza. Exactamente, como cualquiera. Como cualquiera. Como, como cualquiera, cualquiera, exactamente. Y justamente el banquete es el, el nombre de uno de los diálogos más famosos de, de Platón. Lo tengo, vos sabés que lo, lo tengo a Platón. Eh, no sé si lo vi este es Platón. Ese Platón, exactamente. ¿no? Lo vi por la calle el otro Ahí día. en el famoso cuadro de la Escuela de Atenas. Lo vi, lo vi por la calle a Platón. En serio, después de un banquete que tomamos mucho con él. ¿Y sobre qué, sobre qué filosofaron? Estuvimos filosofando sobre los problemas de Vélez Arfil para ganar y que hoy va a jugar con Racing con tu equipo y me parece que no van a dar una salsa. Bueno, de esas cosas se habla con Platón. ¿Qué bueno. hablaban del de banquete de Platón? Bueno, justamente en, en el banquete, el, el tema de este diálogo, que es uno de, de sus diálogos más, más famosos, lo escribió... No se sabe exactamente la fecha, pero entre el 380 y el 370 a.C., ¿no? es una disertación de varios filósofos reunidos sobre el amor. Ah. Es decir, se juntaron a discutir el significado de Eros, que Eros era la deidad griega con la que justamente simbolizaban el, el concepto del amor. Pero los griegos tenían una peculiaridad, eh, que en algunas cosas eran más inteligentes que nosotros porque tenían eh, para hablar del amor usaban tres palabras diferentes ah, mirá, no obviamente sabía. cada una con un significado distinto, los tres eran consideradas formas de amor pero eran diversas, el más conocido justamente es eros, que, que es Eros el, el amor eh, erótico el, el amor pasional ¿no? el, el deseo de, de estar con otra persona la sensación de enamorarse bueno no, ese Eros, ese, ese dios eh, que la mitología romana eh, aparece con la figura de Cupido también, el, el flechazo, el enamoramiento, el, el deseo, bueno, ahí es, los llamaban Eros, Tenían la palabra filia también, que fíjense la, la raíz de palabras como familia, viene de ahí, de, de la palabra filia, que tiene que ver con el amor más eh, fraternal, más el, el, el amor casi amistoso. El, el basado en el, en el cariño, en el afecto, en, en lo compartido, ¿no? El, claro. Algo más similar a, justamente a lo que llamamos un amigo, claro. podemos decirlo así, que también era una, una forma de amar. Y para muchos, incluso, era una forma de amar superior que, que el, todavía mucha gente lo piensa. Eh, otra no, pero siempre es el debate, ¿no? Como esto de, de, de debatir el la pareja o la novia el novio o los amigos no esas discusiones pues ya la tenían los griegos también la tenían los griegos y la sí, discutían ahí sí me imagino ahí. porque la verdad que como el, el, ser, humano, este, es como es. el es, ser humano es como es el ser humano es como Desde es ayer hoy y, y mañana, mañana exactamente y la última palabra que usaban para para el amor era ágape ¿no? que designaba una forma de amor que generalmente consideraban superior que era el amor desinteresado, ¿no? el, el amor donde se, el amor de entrega, el amor donde lo que nos importa es el bien del otro, ¿no? una especie de, de amor de, de apertura, de corrimiento ¿no? de, de uno mismo, de su propio yo, justamente para lu dar lugar al otro. Era como el amor, algunos lo asocian con el amor a Dios, otro con el amor a la humanidad, otro con el amor compasivo, ¿no? pero bueno, ese, ese amor de, de entrega, que parece desinteresado. ¿no? Que, que... Lo fraterno se podría decir, algo así, decir, porque es un amor muy, muy generalizado, ¿no? Es decir. Sí, pero es un amor donde no, no habría interés, no habría, no habría ni deseo del otro, digamos, ni deseo de obtener al otro, ni tampoco deseo de beneficiarse, ¿no? Sino que es un amor, como esta idea de, del amor puro, ¿no? Obviamente okay. él es el más, ¿no? el, el más raro, el más difícil, el más escaso, pero a la vez lo consideran como el más importante. Por eso dicen algunos el amor platónico o no tiene nada que ver? Bueno, la, la expresión amor platónico, de hecho, en realidad, no sé, no, no sé, tendrá que chequear quién la, quién la vulgarizó, quién la creó, quién la puso eh, ahí, pero no tiene que ver en sí con claro, la no definición tiene que ver por... de amor de Platón. Claro, es como una vulgarización. Claro, es como una cosa que ay, está, eh, eh, este, eh, estamos enamorados, pero pero es, es una cosa que no puede ser, es una cosa lejana, es una cosa imposible claro, para hacer amor platónico. Exactamente, cuando hablamos de, de amor platónico, en general pensamos eso, un amor imposible, un amor que pertenece al reino de, de lo ideal, al reino claro. de lo perfecto, que está como fuera de nuestro alcance. Sí. Que sí, tiene una relación justamente con toda la, la teoría platónica de, de, del mundo sensible, o sea, del mundo material y del mundo inteligible como superior, y esta idea o esta necesidad de trascendencia que tiene el ser humano, esta búsqueda de, del amor como perfección. Tiene relación, pero digamos, él no hablaba, no hablaba no, no, no habló del amor platónico. Es una especie de esto, de como un algo que se toma de Platón y medio que se transformó y quedó esa expresión. Pero sí habla, pero sí tiene relación esto de, de la búsqueda Ay, del amor como la, la lo, lo trascendente, como lo, lo, lo perfecto, ¿no? Y Platón habla de eso, ¿no? Y justamente yo traje acá una, una definición que, que, da, que da Platón acerca del amor, que, como muchas otras cosas que, que explicaba él, lo, lo explicaba a través de mitos. ¿no? Él utilizaba mitos para bueno, hablar de, de política de conocimiento, bueno, también del amor. Y el contexto del mito justamente es, en este diálogo, el banquete, después de que pasaron varios disertantes, justamente desarrollando las diferentes visiones acerca del amor entre ellos Aristófanes ¿no? que también tiene una noción de una visión del amor muy, muy conocida y que ha tenido mucha influencia hasta el día de hoy que es la, la famosa idea de, del amor como la otra mitad que también la desarrolla en un mito que es el, el mito del andrógino, que lo cuento cortito pero es, es interesante pero básicamente plantea que antes, digamos, de la existencia del ser humano, existía el andrógeno Y el andrógino era una especie de, de, de ser superior, mitad hombre, mitad mujer, o podía ser también mitad hombre y mitad hombre, con cuatro brazos, con cuatro piernas, con dos cabezas, ¿no? eh, mucho más poderoso que el, que el ser humano que, que tenemos eh, hoy en día, por supuesto, que el, que el ser humano real, y que, era tan poderoso que hasta llegaba a competir con los dioses. Entonces, ¿qué hicieron los dioses para, para evitar cualquier problema? Bueno, partieron al andrógeno en la mitad y la dividieron acá en la tierra. ¿Y qué, qué dice Aristófanes con el mito? Bueno, el amor es justamente la búsqueda de la otra mitad, aquello que nos complete y nos permite eh, recuperar esa naturaleza original perdida. ¿no? famoso mito que también hoy ¿no? o sea como la media naranja, ¿no? Eso que que bueno, ahora se, por supuesto que se, se, puso, se empezó a poner en cuestión y se construye y se piensa y se repiensa, pero que es un mito digo, es un mito fundante eso, eso es lo, lo interesante estamos hablando de eh, un, un mito, como decíamos acá, eh, escrito hace como 2500 años 2400 años y que sin embargo Funda una visión del amor en esta, en esta cuestión del de deseo por la otra mitad que nos falta y que nos completa, que hoy en la forma del amor romántico, bueno, todavía está muy presente, muy presente en las películas, en el cine, en el drama, en la literatura, ¿no? Y básicamente parte de esta idea, ¿no? Tenemos una naturaleza original, eh, completa, perfecta, eh, ideal, si se quiere, ¿no? y sin embargo fuimos divididos en dos mitades, y entonces el amor es esa búsqueda de la completitud. Eh, estaba pensando que eh, cuando hablaste de, lo de la media naranja y dijiste eh, eso también se está deconstruyendo, valen otras frutas también, media manzana, media... Media manzana, media banana, qué sé yo, media sandía, lo que fuera, lo que te quería proponer es que algún día este, si se puede profundizar... Sobre ese, sobre ese tema. ¿Por qué? Eh, porque trae otras connotaciones también, hay toda una, una cuestión cultural, género, hay de todo un poco ahí metido, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, sí, por supuesto, es un tema muy, muy complejo. tema bien, y, bien, bien, bien, bien, bien, este, bien para, de, para debatir o para generar... O para un generar debate. debate, exactamente, sí, porque lo, lo interesante es ver cómo ciertos mitos, entonces son mitos fundantes del amor, es decir nuestras ideas acerca de lo que es estar enamorado o estos significados no nacieron ni hoy ni ayer, nacieron mucho tiempo atrás. claro eh, También uno puede encontrar digo, el, el, la, la cuestión del amor en, en, en el Génesis, no en los relatos bíblicos eh, o, o en la literatura, en, en, en, en Romeo y Julieta, ¿no? son todos, o sea, se convierten en mitos, no como visiones del amor que marcan no solo una época, sino que marcan a la posteridad y que influyen hasta el día de hoy. No no no es en vano, digo, mucha gente sigue pensando que, que el amor es buscar ese otro que nos completa, de diferentes pero, maneras, pero está pero ahí. Está bueno lo que vos decís, pues me ocurrió pensar, hice tres cosas y dije, al final de cuentas el amor molesta. ¿Por qué? Porque vos te pones a pensar, Romeo y Julieta, muerte en el medio, diciendo, me molesta el amor, genera un flor de quilombo. Eh, los dioses dicen por la duda que, por la duda que el, cuál es la competencia de los dioses, que no lo quieran a los dioses, que aparezca otro dios a querer, eh, ¿no? Este, entonces digo, agarra este, los dioses griegos dicen, ah, sí, te parto por la mitad, de vuelta, destrucción. Después lo mismo con, con en, en las religiones, parece, parece que aquel que más se entrega a los demás es el que termina mal. Exactamente. Entonces sí. digo, está metido el amor y hay violencia, es parece, parece el, el, el, el mecanismo de búsqueda para hacer una buena película. Tiene que haber amor, tiene no. que haber violencia, y tiene eh, que haber, ¿no? Sí, es lo que más, es lo no, que no, más no. vende, es lo que más genera, porque claro. también es, nos despierta ese, ese, deseo por por ver, por saber, por, por mirar, ¿no? Por, por identificarnos con lo que pasa ahí. Eh, y, y, sí, el, el, el amor molesta. Eh, me, me gusta esa, esa expresión, eh, porque es cierto, el, el, el amor molesta, y está bien que moleste, ¿no? Eh, porque, porque el amor irrumpe, porque el amor llega, porque el amor transforma también. Entonces, de alguna manera, nos saca muchas veces de esos lugares seguros, esos lugares de certeza, de, es de comodidad. Es disruptivo, exactamente, exactamente, el, el amor es disruptivo, ¿no? El amor posta, el amor posta, el amor... Sí, sí, sí. Sí, no, de hecho, el, el amor que nos, que nos transforma, ¿no? Es, no el, el amor de uno más, uno menos, ¿no? Es, sí. No, el, el amor que nos transforma. Por eso uno puede decir que, quizás, ¿no? uno se enamora pocas veces en la vida eh, porque el amor que realmente a uno lo, lo descoloca, lo saca de, de su lugar de, de seguridad, bueno, pasa pocas veces. Tapó, y no llegamos nunca a saber por qué pasa, ¿no? Claro. Pero... Eh, esto se plantea mucho, es la, la llegada del otro, la irrupción del otro ¿no? que nos corre de, de, de ese lugar donde queremos que tenemos todo controlado, todo asegurado todo sencillo también, también influye en el, en el amor y supongo que los griegos también lo habrán visto del hecho de quién es el que se enamora cómo es su constitución psicológica porque también está influido es decir, si vos tenés eh, de, determinadas, no sé cómo decirlo como faltas o errores, digamos determinados problemas psicológicos en los cuales vos lo que haces es, es joderte a vos mismo eso influye en el amor que vos tenés también porque vas a buscarte a alguna persona ¿no? eh, que, sea, eh, que, que sea funcional a cómo sos vos entonces una cosa es el amor redondo y por otro lado está el amor depende de quién se enamore y de quién se va a enamorar. La metí, la, la pudrí, ¿no? Pero bueno. Sigamos. No, no, la está, está muy bien la, la aclaración. Siempre de, de este lugar, ¿no? De ¿Qué, qué pasa con, con esa irrupción, esa transformación que nos genera la, la ciudad del otro, no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros con eso que, que, que, que nos, nos moviliza, no? Que nos, que nos corre de, de este lugar. Como por ahí yendo, salteándome un par de cositas, que ahora las la, la retomamos, ¿no? Yendo a, a lo que plantea nuestro amigo, nuestro amigo, ¿sabés quién? ¿Quién? ¿Quién? Porque lo tengo. Chulham. Sí, Shulham, ahí lo tenemos, ¿no? Acá está. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andas? Siempre hablamos de vos, te lo digo por las dudas. En, en, sí. est en esto de que, de que el, amor, el amor molesta, y él lo dice, justamente lo, lo dice... Eh, con claridad, en un libro de hace unos años, 2014, ¿no? Pum. Sí, va, Platón quería explicar quién era Eros, que ahora les, les voy a leerlo, cómo lo, lo plantea él. Bueno, en el 2014, Julham saca un libro que se llama La agonía de Eros, ¿no? Como diciendo, bueno, como la, la muerte o la, la agonía del amor, ¿no? ¿Qué, qué está pasando con, con Eros, ¿no? Y justamente tengo una frase acá que es literalmente. Esto que, que estábamos hablando recién, así que la, la, la, la vamos a compartir. La invocaste, la, la, la pero perfecto. Perfecto. Como si. Lo hubiera leído antes. Como si lo hubiera lo leído, antes. leído antes. Pero y él no? sabe que no, que yo no. Por, ahora por ahí lo pipiaste, no. por ahí pipiaste la frase, pero. No, est est est estuve mirando el papel que él trae, pero para ver. Este, los personajes que iban a claro, aparecer así, y, mirá, no, él, ¿cómo así como. no, él viene organizado él acá viene a dar una clase de filosofía a ver si me entienden te escuchamos bueno, te le, le, le leo esta frase mira, que, que va, va perfecto con esto el amor hoy es domesticado para convertirlo en una fórmula de consumo como un producto sin riesgo ni atrevimiento, sin exceso ni locura se evita toda negatividad todo sentimiento negativo esto que es justamente esta palabra que, que dijimos, ¿no? El sufrimiento y la pasión deja paso a sentimientos agradables y excitaciones sin consecuencias. Es la época del sexo de ocasión y distensión donde también la sexualidad pierde negatividad. La ausencia total de negatividad hace que el amor hoy se atrofie como un objeto de consumo y de cálculo hedonista. ¿no? Esto de, bueno. El deseo del otro es suplantado por el confort de lo igual. Se busca lo placentero y en definitiva cómodo la inmanencia del igual, al amor hoy le falta toda trascendencia y transgresión, dice, así como una sentencia eh, medio lapidaria, ¿no? ¿Él qué, qué edad tiene más o menos? ¿Tenés idea cuántos años tiene por ahí? Aproximadamente. Ay, me... Debe más... tener cuarenta y pico. No, más grande. ¿Más grande es? Sí. No me, no me acuerdo, yo lo pongo entre los cincuenta y pico, 60 ahí, ¿eh? Pero según esa foto, como dice. Pero dicen, parece... Joven, lo... Claro, como dicen en Montevideo, está impecable. Esto... Vos. Esto se, se averigua muy fácil, a ver muy si fácil. le... Muy no, fácil. por eso, 63, y tres, mirá. mi sí. mierda tiene. 63. Bueno, yo... Pero yo estoy hecho pelota <ríe> al, lado, al lado de... No sé, vale que años es esa mírame, foto. Te pongo, te pongo la foto... De vuelta, pues sí, no, pero para un poco. Este tipo, no. Yo, Igual yo tengo... ahí tiene un po... hay un poquito de edición de fotos. Por... No, sí. yo conozco edición, no está nada editado. Este, este guacho me da lo bien que está, está, está perfectamente cuidado. Mira lo que estoy yo. Es la filosofía, es la filosofía que... Dios mío, por favor. Voy a, eh, mañana voy al médico. <risa> Me tiño el pelo, me pongo a dieta, tipo se desespera. Y dice: Si yo me así yo claro. también. Bueno, vale. la frase, ¿no? Justamente él, él habla del amor contemporáneo y esta idea de, del amor como algo que tenga que ser, como un objeto de consumo más. Claro. Que también lo, lo plantea mucho eh, Sigmund Bauman en El amor líquido y ¿no? toda esta cuestión de, de, del amor contemporáneo, donde justamente parece que lo que predomina es la búsqueda del placer. ¿no? buscar a alguien parecido a mí donde podemos compartir un, un rato un momento pero no algo así así como no sé si decir la palabra a largo plazo pero no un amor eh, que, que vaya a perdurar justamente en el tiempo que tenga otro significado más que justamente la búsqueda del placer no que no está mal le digo está perfecto está, está perfecto pero él no lo ve justamente como un hecho y, y, y individual sino como una forma ideológica de la época, que obviamente obedece a otras causas más profundas y que implica también una, una visión del mundo y, una, y unas estructuras sociales que justamente nos llevan, digamos, a amar de esa forma o a pensar el amor de esa forma. No es, no es casual, justamente, en una época de, de, de, de, de, de neoliberalismo, como queremos llamarlo, pero digo, sí. de... De um, objetualización, de cosificación permanente, el amor, como tantas otras cosas, se transforma justamente en un objeto de consumo. Yo consumo amor, de hecho, eh, las personas consumimos todo el tiempo amor en, en formatos de series, de, de películas, de ficciones. No hay una búsqueda de, de amor, esto también lo, lo decía Fromm, pero Fromm va a quedar para otro momento. Eh, hay una búsqueda permanente de, del amor, de identificarnos con lo que está pasando, pero. Es una búsqueda que justamente se hace buscando un amor que sea parecido a lo que nosotros pensamos, creemos, sentimos. Es un amor del igual. Claro. Y ese amor del igual justamente no responde a la verdadera naturaleza del amor. Por eso la negatividad. Buscamos un amor cómodo, tranquilo, que no sea placentero, pero el amor es transgresión, eso es lo que está planteando. El, el, esto es, es, repite mucho negatividad. ¿Qué quiere decir? El amor nos revela nuestra carencia, nuestra falta... Nuestro, nuestro vacío, nuestro hueco, ¿no? Todo lo que eh, todo lo incompleto que estamos. Claro. Y, y no como una necesidad, de, necesito al otro para completarme. Sino al revés, como un reconocimiento de, bueno, no soy un ser completo, pero bueno, ¿qué hago con eso? ¿No? ¿Cómo eh, busco la, la manera de, eh, de, de avanzar, de, de madurar, de evolucionar en, en, en relación a esa incompletitud? El otro viene, yo me enamoro y el otro viene justamente a, a demostrarme mi carencia pero en, en ese sentido ¿no? yo Ahora, solo no puedo ser no, yo bien. solo no soy no está bueno no soy, solo no soy completo mm. tampoco es que el otro me complete al revés el otro me, me revela eh, me saca de, de mi lugar de supuesta completitud para revelarme lo, lo que lo que me falta lo que deseo lo que necesito de hecho él lo pone al Eros a, a, a, a Leros, el amor que nos genera el deseo de búsqueda con la depresión que es justamente la pérdida del deseo. Justamente el que analiza la, la, la depresión en la sociedad contemporánea, la depresión es una crisis del Eros, no Nos falta eso que nos moviliza, que nos transforma, que, que no, nos mueve. Pero bueno, viendo cómo, cómo venimos con el tiempo, quiero. No venimos mal, ¿eh? No, pero. No venimos si, no, mal. Nos no vamos por Corea y terminamos en en Mar del Plata, entonces lo que pasa es que el, el amor es, es, es un tema, es, es, es un tema gigante, vos tocaste el consumo, tocaste el individualismo, yo meto la publicidad y te digo, mira cómo te manipulan, ahora eh, ah sí dice de repente aparecen mujeres solas viviendo en un departamento y aparecen en otra hombres solos viviendo en el departamento, no quieren que tengan, que no quieren, no los quiere juntos, la publicidad, eso es obvio, porque la quiere que ella, en este caso, o él, depende, no importa, no importa. Sí. Es decir, esté ávido de consumir esa, ese auto alemán o esa ropa o el viaje. Entonces ves la persona que está sola y que ve un lugar para viajar y, este, y decís... Uh. ¿Se metió ahí la publicidad a manipular? Exacta, exactamente, sí, sí, sí. ¿Qué, qué tipo de, de, de, de amor se, se está construyendo? De hecho, hay claro. bueno, autores contan por años que plantean el amor justamente como un proyecto político, es una construcción de más de uno donde justamente aparece la diferencia y la, y la construcción de algo común a largo plazo. Y hay una, una relación muy fuerte entre la, el amor y la, y la política, ¿no? eh, que es interesante para para pensar el amor como un proyecto político, como una especie de, bueno, qué, qué, comunidad, qué comunidad amorosa estamos construyendo, qué, qué reglas nos ponemos, qué, qué límites, ¿no? Y es interesante pensar también como proyecto político, claro. sacarlo de, de, del lugar de, de consumo justamente, ¿no? O de, de, de placer, o mismo en el lugar de institucionalidad normativa vigente y pensarlo como un, una trasgresión de un proyecto político a, a o la, o, o la medida eh, o, o usar el amor como una medida de análisis, ¿no? vos decís eh, para hacer cosas en una sociedad necesito que haya una mínima compenetración de unos con otros, pero si vos ves agresión constante, si vos ves ninguneo este constante o eh, eh, cómo se llama eh, no inclusión de distintos tipos de personas según eh, sexo, religión eh, raza, género, lo que vos quieras. Vos sí. decís, estoy ante una sociedad donde el amor está casi extinto. ¿Entendés? Entonces lo, lo podés empezar a medir, podés decir, si yo no tengo amor en esa sociedad, entonces, ¿de qué puedo hablar? Este, profundo, no puedo hablar de nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, eh, trabajar para ver cómo voy a hacer para que... Eh, un sentimiento agradable para no decirle amor hacia las otras personas aparezca, o vaya apareciendo se me ocurrió pensar a raíz de todo lo que vos exactamente, dijiste exactamente, sí y también ¿Qué? Eso, ¿Por, qué otra vez? por supuesto, siempre siempre. soy coreano, no, no digo coreano. pero digo, esto, esto, vos dijiste la palabra trabajar bueno, eh, Eric Fron habla justamente de eso, de, del amor como un trabajo lo digo. tengo vos seguís hablando y yo lo tengo a... bueno, lo, lo, ah, lo mostramos igual lo, lo, ese lo, lo traemos para la próxima ¿eh? no, pero yo empecé a poner las imágenes porque vos te brindás y entonces cuando vos te estás brindando mencionás un montón de personas yo digo, ¿las conocerán? Entonces, y es difícil ahora que los ves, decís ah, humano. Ah, es, es un Fronk. ser humano de carne y hueso, es eh. un ser humano de carne y hueso que tiene unos lentecitos y, que, y mm -hmm. que piensa cosas Eric Fronk, con ustedes que empieza, me mataste ¿verdad? la presentación. Bueno, pero él, él hablaba justamente de, del amor como como un trabajo, como esta, esta cuestión de, de construcción que, que hay que desarrollar. Por eso lo ligaba con la idea de un proyecto político, de formar una comunidad de, eh, amorosa, justamente. Meto, pero bueno. Está bien, yo quería meter una sola una sola bocadilla y me callo la boca hasta el final. Bueno, dale. Dice, ah, vamos a ver si cumple. Eh, él hablaba de, de uno mismo y el otro, y el amor. Entonces yo digo, acá, muy, muy atrevido soy yo, pues no soy ningún profesional, pero digo, bueno, uh -huh. entonces habría que trabajar desde los jardines, desde el nivel inicial, y en las familias, con el hecho de que uno aprenda a mirarse a uno mismo y entender que hay cosas que no podés, que no vas a encontrar la solución en el otro, que son cosas que tenés que, que resolverlas para adentro, que el otro es alguien que, en tal caso... Eh, eh, hay dos opciones, o te puede venir a hacer un favor o te puede dañar. Pero realmente lo que no puedes hacer es, es depositar en el otro temas tuyos. Y eso para mí debería ser una cosa que debería estar ya súper clara en la humanidad. Es decir, entender, ya o sea, sé que es difícil, por eso lo digo. Eh, lejos. Eh, pero, pero me pareció interesante ese tema, Leo. Porque si yo hago clic y, y ya de chiquitito le empezás a enseñar que vos tenés que resolver tú. Eh, tus propias preguntas, que algunas son importantes y otras las podés ir resolviendo a lo largo de la vida, este, pero sí o sí decir, no cargues expectativas de lo que vos no puedes resolver con vos mismo en otra persona. Porque eso es, un, ese es el, el principio del fin, sí. me parece a mí. No, no hablo más. Totalmente. Es cierto, es cierto, esto, de, y, y en parte se intenta educar. Eh, si uno lo piensa en toda esta cuestión de, de la educación sexual integral, que se, se, es una ley y se intenta aplicar en, en las escuelas, bueno, tiene que ver con poder pensar y poder problematizar y poder discutir un poco acerca de qué entendemos de amor, además de, de la sexualidad, que está obviamente ligada, pero más, más allá de, de eso, porque es mucho más que la sexualidad, es pensar el amor, el vínculo, cómo nos relacionamos con los demás, con con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es parte de una educación que, que lleva mucho tiempo, que lleva un largo plazo y que hay que construir. La verdad que en ese sentido estamos como humanidad, estamos atrasadísimos, no, muy muy muy lejos de eso. Eh, mucho avance material, pero a nivel relación humana estamos para atrás. Pa atrás, hace rato, ¿no? Pero bueno. Quiero cerrar, quiero cerrar porque quiero acá tirar a la cancha el, el, el mito que, que plantea eh, Platón. Dale. Casi digo Perón. Ah. Casi un fallido, no sé por qué, pero casi digo Perón. Eh, Otro pensador. Sí, pero digamos, no sé si que... tiene un mito sobre el amor. Habría que ver. Eh, quizás alguien está escuchando y quiera compartir. Sí, yo tengo para hablarte. De que lo traiga, que lo venga. Arranca. Eh, bien. Bueno, y justamente en el contexto que te decía del banquete, en el final habla Sócrates, ¿no? Eh, personaje no, per eh, escrito por Platón, y justamente él va a contar el, el, el mito de, del nacimiento de Eros. ¿no? Y él lo cuenta así, básicamente. Una vez hay una fiesta, un banquete en la casa de, de, Af de Afrodita, ¿no? la, la diosa de la belleza, donde van, se reúnen todos los dioses, y entre ellos está eh, Poros, que es el dios de la abundancia, el dios de los recursos, un dios sagaz, inteligente, que sabe aprovechar sus oportunidades y que siempre sabe cómo resolverlo todo. Poros visita Argentina. No, sí. La cuestión es que Poros, en ese momento, bueno, está de juerga y se emborracha uh. mucho y queda tirado inconsciente en el patio de la casa de Afrodita. Y había una diosa, que es eh, Peña, que es la diosa de la indigencia, la diosa de la carencia, ¿no? de, la, de la falta, del, que es, no la dejaron entrar, claramente, al banquete de los dioses, y que lo encuentra Poros ahí inconsciente en el, en el piso. Eh, ¿Qué va a hacer Peña? Bueno, algo que no hay que hacer, pero bueno, se, lo viola, digamos. A, a tiene relaciones sexuales con Poros, ¿no? Se aprovecha de su situación. Se aprovecha de esa situación, exactamente, ¿no? Eh, los dioses no tenían ed educación sexual integral, yo siempre lo digo, no tenían eso y los dioses hacían cualquier cosa, cualquier cosa, ¿no? Pero de ahí justamente, de, de esa situación, y es interesante también porque uno dice, es totalmente eh, desagradable e inhumana, pero bueno, de ahí nace justamente Eros, de esta conjunción entre... Los recursos, o sea, el dios de los recursos y la diosa de la indigencia. También, eso siempre digo que, fíjense por qué al, al, al varón, o sea, el dios varón es el de los recursos y la mujer, la de la indigencia, ¿no? También, falta de ESI, pero bueno, es así, era una sociedad muy patriarcal. La cuestión es que, sacando todas esas acotaciones que las hago porque son necesarias y son importantes hacerlas, porque. Detrás de, de los mitos hay unas cuestiones ideológicas muy, muy fuertes, y una a veces no, no, no se da cuenta si no hace el análisis crítico, ¿no? Al lu, lugar, te diría yo, siga. Exactamente, está, bien. está perfecto. Bueno, entonces resulta que de esta conjunción nace Eros y Platón lo define con estas características. Lo tengo acá anotado, es un fragmento. Vale. Dice, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa. Duerme siempre en el suelo y descubierto. Se acuesta al intemperie en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, audaz y activo, buen cazador, siempre urdiendo alguna trama ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de su vida, un formidable mago, hechicero y hábil con las palabras. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive, cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre. Mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte Queros nunca está ni falto de recursos ni es rico. Y está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia. ¿Qué tal? ¿Cuánto? Qué, qué, qué interesante, ¿no? Porque yo me quedé pensando en el tema del, del género, ¿no? El, la mujer este, indigente, el hombre con recursos. Exactamente. Nace un varón, aparentemente. Sí. aparentemente. sí, sí, sí, sí. Porque como los días hacen cualquier cosa, también... No, no, sí, sí, sí. sí, sí es saber es, Sí. Este, y medio que él está en, el, en la mitad de camino de, de, de estar segregado a de tener la posibilidad de tenerlo todo. Claro, es, eso es de alguna manera lo, lo, lo fundamental. De hecho, él lo define, él dice que es, eh, Eros es un daimon, es como una criatura intermedia entre los seres humanos y, y los dioses. Está ahí, en el medio, Dice en el medio de la sabiduría y la ignorancia. Pero claro, la definición que da él es justamente de algo dual, ¿no? de algo eh, de un ser ambiguo. Por eso lo, lo plantea desde el lugar de, por momentos es, es rico, pero a la vez no lo es, por momentos es indigente, pero a la vez no lo es. Por momentos está pleno, no esa sensación del de, de enamorarse cuando uno se siente en... En, en lo más alto, ¿no? en, en, en lo superior, una sensación medio inexplicable que tiene el amor, y al mismo tiempo es sesco, es áspero, es duro, es feo también. Eh, uno muere y, y nace al mismo tiempo ahí, ¿no? Entonces él plantea eh, Platona a Eros como un intermediario entre los hombres y los dioses, como algo que nos lleva justamente nos lleva a la búsqueda de, de lo trascendente, de lo perfecto, ¿no? Eh, Eros, es el, él, él lo dice, Eros es el deseo es la búsqueda de lo que nos falta pero al mismo tiempo es una búsqueda eh, que él lo mismo lo dice acá es una búsqueda incesante porque eh, dice que Eros lo que tiene en sus manos ¿no? eh, se le escapa entonces ni está nunca falto de recursos ni es rico, está en el medio todo el tiempo, está eh, oscilante, ambivalente lo que desea lo pierde, lo quiere recuperar lo que recupera lo vuelve a perder, pero no deja de desear. O sea, eh, a mí me encanta el fragmento, es muy poético. Sí, está muy es, bueno. Es muy bueno, es muy poético, eh, más allá de todas las aclaraciones pertinentes que uno puede hacer al caso, porque creo que justamente da en algo, da un poco en, en un aspecto crucial del amor, que el, el amor, así como nos nos conecta, nos da esa sensación de trascendencia, de completitud, al mismo tiempo también nos puede revelar el, un vacío absoluto. Eh, el amor y el desamor como algo que van, van de la mano. Pero eh, no existe el uno sin el otro y además eso es lo que nos moviliza, que eso es lo que está, la, lo que está planteando fuerte de Platón. El eros es deseo, es, es la búsqueda. De hecho, no, digo, no en vano, estamos hablando de Sócrates, Platón, Estamos hablando de filosofía, amor a la sabiduría. Claro. Y él, justamente, ¿qué es lo que buscan los filósofos? La sabiduría. ¿Qué es el amor? Lo que está entre la ignorancia y la sabiduría. Es justamente lo que nos moviliza. Es lo que nos, nos, nos hace buscar. Nos saca, volviendo un poco al anterior, nos saca de nuestro confort, nos saca de nuestra comodidad, nos sacan de nuestro lugar quieto y nos impulsan hacia adelante. En esa especie de, de búsqueda de, de lo absoluto, de lo trascendente, que quizás no termina nunca, pero que eh, forma parte de nuestra condición humana. Y el amor ahí es clave. ¿no? Es, de alguna sí. manera, lo que, eh, lo que articula nuestra existencia humana. ¿no? En Platón es nuestro ser dual, ¿no? esta combinación de cuerpo y alma que eh, el cuerpo, si se quiere, nos ata este plano, pero eh, el alma constantemente intenta alcanzar esa sabiduría, ¿no? esa perfección, esa, esa, esa idea. Que es también la, la idea de, de trascendencia y de, y de existir hasta eternamente, se puede decir, porque bueno, también después Platón lo relaciona con la cuestión reproductiva y la idea de eh, poder rep reproducir y extender en el tiempo la esencia, porque el amor eh, él lo concibe como esta búsqueda de lo eterno. Bueno, me parece una visión muy interesante eh, y además expresada de una manera muy, muy poética eh, y, y, bueno, y, y es uno de, de los mitos capitales que fundan, digamos, nuestra visión de, de, del amor eh, socialmente hablando, ¿no? históricamente. Que obviamente es cuestionable, es criticable, perfecto, por supuesto. De hecho, a ver, muchos critican esa noción del deseo que, que plantea Platón, y está bien. Pero me parece que hay algo que nos llama, nos convoca, porque está hablando de de algo que nos sucede, que nos corre por las venas, que nos corre por, por el espíritu y que tiene que ver con esto de pensar el amor entre ese camino, entre la plenitud eh, eh, absoluta y también al, al, al, la, la indigencia absoluta, ¿no? En ese intermedio estamos nosotros enamorándonos, naciendo y renaciendo, ¿no? Pasando de la abundancia a la, a la carencia, eh, a veces por un, por un instante, ¿no? Pero que todo eso es lo que no, nos moviliza como seres humanos, es lo que nos hace existir. La verdad es, es, este, está muy bueno porque este, da para pensar muchas cosas que no voy a decir en este momento porque tengo la gran tentación. Pero vamos a hacer, voy a hacer algo nuevo acá que es mostrar las caras y refrescar de quién estuvimos hablando. El primero, Platón. Platón, que ahí cerramos con el mito. Cerramos con el mito. El segundo... Eric Fromm, que lo mencionamos muy, muy, muy brevemente. De hecho, tengo varias cositas acá. Pueden quedar para la próxima. Y el tercero, el coreano. Byung Chul Chulham, que siempre está presente en, en, este, en este segmento. Este, siempre está presente. Yo me lo planteaba el texto que él, que él dijo. Yo digo, imaginándome un filósofo que escribe esto, el filósofo te, te quiere, quiere que vos pienses. Eh, entonces eh, te, te provoca, te provoca a veces diciendo algo directamente para que vos lo, lo contrapongas y a mí lo que, se me, lo que se me generó que detrás de cada afirmación que decían cómo eran los personajes yo me preguntaba, ¿será así? Eh, este, Habría que preguntarse si eh, cuando entra en, en un estado de riqueza o de pobreza no, está, no estaría mediando la voluntad de cada uno pues estamos hablando de dioses y los dioses lo saben todo o sea, en ellos no está la cuestión de eh, ser más inteligente o el conocimiento porque ya es como que vos ves un dios parado en la medianera de tu casa y vos decís ya sabe todo, de acá, de este lado de la medianera y del otro lado de la medianera los seres humanos somos otra cosa Lo otra, otra. queremos asomar nos queremos asomar, podemos subirnos ahí, no podemos caer como unos giles para un lado y para el otro, pero yo creo que lo importante son siempre las preguntas y no las afirmaciones. Claro, y esto es justamente una pregunta que creo que todos nos hacemos, que, que es el amor. <risa> Qué, Qué preguntita, es? ¿no? ¿Qué pero es? bueno, acá intentamos simplemente... Lanzar algunas puntas para pensar, para que ustedes también se formulen sus preguntas, para que piensen, para que indaguen, para que busquen. Obviamente, a los tres mencionados, los recomiendo siempre su, su lectura, si les interesa el tema, pero imagínense que quién no, quién no ha hablado del amor, ¿no? Así que podemos traer una larga cola de pensadores y no solo pensadores, que se hacen esta pregunta de qué significa. Y si ustedes mientras se hacen la pregunta, luego tienen algún tipo de crisis con el amor, no, es nuestra culpa. ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver, o si van y salen y se consiguen algo por ahí. Lo, lo importante son las preguntas, porque las preguntas te abren, las pregu te ab las preguntas te abren una puerta que marca un camino. Entonces si vos te haces buenas preguntas, tus caminos serán buenos. Hijo, si te... <risa> si te hacen malas preguntas o preguntas equivocadas, entonces deberás pedir la paz de algún señor o señora que encuentre por ahí. Eh, no sabemos qué será el amor para vos, nosotros lo que te deseamos es el mejor amor, un amor sano, un amor solidario, un amor fraterno, un amor humano humano en lo mejor de nosotros, no en lo peor, porque somos como somos, somos así. ¿Qué le va a hacer? Nosotros siempre acá, este, con Lucas, intentamos desde esta subjetividad que, que tenemos, eh, provocarte para que vos pienses, no te estamos diciendo cómo tenés que pensar, no te estamos bajando línea bajo ningún punto de vista. Es nuestra oportunidad en la vida de comunicarnos contigo y que vos, tomes esto y digas, ah, no me interesa, o, o ya sabés que acá adentro te queda picando. ¿Tá? Yo me despido acá y ahora se despide el señor y cierra el programa. Y Gente, es... nos vemos la semana que viene. Y yo digo, una pregunta puede quedar picando ahí, por ahí uno no, no le da bolilla hoy, no le da bolilla mañana, capaz que en cinco años dice, oh, mira, tenía esta pregunta y ahora me, me está despertando la curiosidad. Bueno, son como semillitas las preguntas, ¿no? A veces hay que dejarlas crecer, Darle buena tierra, no darles luz, darles agua, darles calorcito. Y a largo plazo uno no sabe a dónde nos, nos lleva, nos llevará la planta. Las preguntas son así, son semillas. Uno tira semillas y esperando que alguna de esas preguntas bueno, crezca y, y nos lleve como eros justamente a buscar la sabiduría, el conocimiento. Por lo menos salir un poco de la ignorancia y, y animarnos a pensar. Así que bueno nos despedimos y nos vemos la próxima nos vemos, Dale. hasta luego muchas chao, gracias chao.